Una cosa, mi nombre es Brian. Pregúntale a sus chamas con cuánto Ay, les engañe. Yeah, yeah. <risa> Oye, bebé, lo siento. No tengo tiempo para desperdiciar. Perdiste tu momento. Es pa' cualquiera, cualquiera que quiera conmigo me cena. Esta la botella no es pa' cualquiera, cualquiera que quiera conmigo me cena. Para cada vago una princesa. Yo me acomodo en la tristeza. Si me siento bien, a barajar. Con amigas lindas me acerco al billar. En otra parte, ya no tengo tiempo ni para explicarte. Ahora solo viajo elegante, hago por despistarme. Oh, oh, oh, baby, cálmate, eh, cálmate. Yo también me te juré, también te juré. Dice, desde que se fue, el mundo me trae sorpresa. Una buena cerveza. Esta botella no es pa' cualquiera. Cualquiera que quiera conmigo me cela. Esta botella no es pa' cualquiera. Cualquiera que quiera conmigo me cela. Díselo, lo siento. El tiempo para desperdiciar. Perdiste tu momento. El agua San Pablo. Gracias. de no volver más. Perdiste al irte y por eso yo, yo. yo me encuentro, encuentro mejor. mejor. Desde que se fue, el mundo me trae sorpresa. Como un buen café, me tomo una buena cerveza. Desde que se fue, el mundo me trae sorpresa. Con un buen café, me tomo una buena cerveza. Cualquiera que quiera conmigo me cela Esta botella no es para cualquiera Cualquiera que quiera conmigo me suela.